El Salto del Tequendama, es una cascada natural de Colombia, ubicada en el municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca. Está ubicada a aproximadamente 30 kilómetros, al suroeste de Bogotá. Según un mito muisca, se formó por Acción Divina, para evacuar las aguas que inundaban la sabana de Bogotá. Algunos estudios, señalan que esto pudo haber ocurrido efectivamente y que su formación, pudo darse en un corto lapso uno tras recorrer más de 100 kilómetros por el altiplano cundiboyacense y la sabana de Bogotá, el río Bogotá cae desde aproximadamente 157 metros sobre un abismo rocoso de forma circular formando la cascada, que Se halla en una región boscosa de neblina permanente. Administrativamente pertenece al municipio de Suacha. Parte de sus aguas también son alimentadas por el rebolse de la represa del Muña. Es famosa la descripción que hizo del lugar el naturalista Humboldt, quien lo midió con un barómetro, calculando su altura en 185 metros 2 aproximadamente hasta mediados del siglo XX. Debajo de la cascada, había flora y fauna. Sin embargo, Hoy se han perdido por la contaminación del río. En 1895, se inauguró la hidroeléctrica del Charquito, que usa el agua del río Bogotá. Antes del Salto 3 en 1928, abre sus puertas, el Hotel del Salto, un lujoso hospedaje con un mirador hacia la Catarata 4. En 1940 se inician, las obras del embalse del Muña, que represa las aguas del río Bogotá. En el municipio de Sibate, con el gran y desordenado crecimiento de la capital, el río y sus afluentes fueron crónicamente contaminados. El conjunto de la hidroeléctrica del charquito y el embalse del Muña hicieron que el salto perdiera gran parte de su caudal. La grave contaminación de las aguas degradó el atractivo turístico del lugar y el hotel, fue cerrado, y se encuentra casi abandonado. En 2014, se inauguró la Casa Museo Salto de Tequendama Biodiversidad y Cultura. El lugar, ha sido escenario de múltiples suicidios por parte de hombres y mujeres desesperados por problemas sentimentales o económicos desde comienzos del siglo XX, tal como relatan las narraciones por parte de algunos cronistas en los periódicos locales de aquella época. A esto se suman las creencias populares de que el antiguo hotel, El Salto, es lugar de aparición fantasmales y todo tipo de actividad paranormal, sobre todo en horas de la noche y madrugada. Los visitantes y muchas personas relacionan esto con los suicidios ocurridos en la gran caída de agua. Para llegar al salto, se puede abordar la ruta B55-Bosatama-Charquitos-Alto-Alto Alto de la Virgen desde Ciudad Verde, con posibilidad de regresar peatonalmente a Bogotá por la variante de Bosa-San José en rutas del Sitpe por el paso de la isla, y la autopista Sur.